Existe una gran preocupación por lo que está ocurriendo en este momento con las decisiones de la gran eminencia de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque está tomando las cosas a título personal y se está olvidando del problema real que es Venezuela. No es que Venezuela sea un problema, es como se está manejando Venezuela. Ahora, el que este señor trate de disfrazar y cuadrar una disculpa para salirse de los diálogos es otra cosa totalmente diferente. Se sabe que Alexa no lo cogieron porque es que están hablando con de diálogos o porque es que ya llevan en la mala Maduro y entonces lo quieren encochinar. No, este problemita viene hace muchos años. El señor Zapp viene más o menos hace como una década que viene haciendo cosas indebidas en los Estados Unidos y por eso Washington tiene la cobertura, tiene el poder para en este momento extraditarlo y de esa manera en estos momentos se encuentra en la Florida dando su versión y obviamente bastante encerradito entonces aquí que venga Maduro a última hora a decir, no es que el problema es que están saboteando los diálogos y por eso nos retiramos no, que no confunda una cosa con la otra, porque eso no es así, aquí si él quiere sacar la disculpa para hacer lo que hizo en Oslo, que sacó el cuerpo y chao, no, aquí tenemos que ser claros en una cosa, o se habla serio o no se habla, porque para salir a firmar papelitos y darle largas a esto para que él se atornille más en el poder no tiene ningún sentido no hay que confundir la gimnasia con la mandecia son dos estancias totalmente diferentes por eso blinken lamentó que maduro anteponga sus intereses personales sobre el de los venezolanos al abandonar el diálogo con la oposición washington tiene un poder judicial totalmente independiente y ha recordado que en el caso de la extradición de Saab ha llevado más de una década. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, ha lamentado que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anteponga su propio interés al del pueblo venezolano al abandonar el diálogo con la oposición que se llevaba a cabo en la Ciudad de México. Vuelvo y digo, no hay que confundir una cosa con la otra, porque es que acá lo que se le está tratando es de buscar una solución a esto. Seamos conscientes en una cosa, uno no puede estar en la cuestión de que me gusta un partido o no me gusta un partido, sino que si yo, si yo soy afina a este partido pero veo que con él no hay soluciones, que el país cada día de capa caída, pues obviamente cambia este partido por otro, busco otra solución pero yo hago la pregunta Maduro le echa la culpa a los Estados Unidos de la situación que está viviendo Venezuela por las sanciones, las sanciones vienen hace 2, 3 años y el problema viene hace 21 años, entonces de ahí para allá quién le echamos la culpa, era lo que recordábamos alguna vez con lo que pasó cuando mataron a Pablo. Pablo Escobar que después de que mataron a Pablo Escobar comenzaron a echarle la culpa de todos los asesinatos que habían habido en los días anteriores todos se lo echaron a él, entonces se decía que él había podido matar a, a Jorge el Gaitán cuando tenía 7 años no, o sea no podemos, vuelvo y digo no podemos confundir la gimnasia con la magnesia tenemos que ser serios y tenemos que ser claros, aquí, aquí lo que está haciendo Maduro es sacando el jopo porque él sabe lo que le corre pierna arriba, esto es de adentrarnos en la noticia, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal leen like, activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales, no olviden que gracias a ustedes seguimos acá, dando olora y destapando la olla podrida que bien guardadita que sí la tenían es de muy mal gusto y profundamente desafortunado que el régimen de Maduro se haya retirado de las conversaciones en México, pero creo que también es indicativo además inapropiado que se esté anteponiendo su propio interés a los intereses del pueblo venezolano ha criticado el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en su visita a la capital de Quito, Ecuador, recordemos que fueron precisamente ellos, el régimen de Maduro, el que ha anunciado su retirada de las negociaciones ante la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del empresario colombiano y presunto testaferro del dictador Maduro, Al acusado de blanquear dinero y participar en un plan de sobornos. Seamos claros, aquí no estamos hablando de hermanitas de la caridad, aquí no estamos hablando de, de fundaciones sin ánimo de lucro con el fin de ayudar a los demás. Aquí Aquí no estamos hablando de ONGs ni de misioneros, aquí estamos hablando de bandidos, de ladrones a las cosas hay que llamarlas por su nombre muchos dicen, no es que él no robó tanto este robó más, no, así haya robado más o robado menos, ambos son ladrones y en este caso estamos hablando de ladrones, algo que dejó claro Blinken es que esto no es improvisado ha subrayado que Washington tiene un poder judicial totalmente independiente y ha recordado que en el caso de la extradición de Zapp, ha llevado un, más de una década, creo que fue arrestado por primera vez Hace unos 10 años Y ya ha habido un proceso en curso Desde hace algunos años Para su extradición De manera tal que eso procede independientemente de cualquier cosa que esté sucediendo en una vía política ha definido el funcionario, por eso recalco e insisto en lo desafortunado de que la extradición del empresario colombiano haya afectado de tal manera al diálogo y por lo tanto al pueblo venezolano que se beneficiaría de volver a poner a Venezuela en la senda democrática incluyendo la celebración de elecciones nacionales libres y justas, aquí se está luchando por una democracia, pero no se puede hablar de una democracia y por eso precisamente se habla de un régimen, porque no se puede opinar, no se puede ir en contra de los ideales de ellos, caso claro el que vimos la semana pasada con el general Baduel que murió en cautiverio y que en estos momentos se está averiguando por la muerte de él, porque se está investigando, porque eso está medio turbio, y quién era Baduel, Baduel era un allegado, un mano derecha del propio Hugo Chávez, era cabeza del chavismo, pero porque él no quiso comulgar en sus últimos días con Chávez y mucho menos con la eminencia de Maduro, pues entonces es considerado enemigo, traidor a la patria, incitador a la violencia. Si no hay respeto para con ellos, ¿cómo se le va a pedir respeto para con los demás? Son torcidos, son torcidos de naturaleza. Luego de las declaraciones de Blinken, en una rueda de prensa, junto a su homólogo ecuatoriano Mauricio Montalvo quien ha apuntado que Ecuador sigue el caso de SAP porque tiene implicaciones directas en ese país. Hay otros intereses de otros países, al igual el interés de, de Ecuador aclarar la situación y hacerlo dentro de los estándares internacionales. Ha remarcado para mostrar su confianza en el debido proceso. Asimismo, ha expresado su disposición para cooperar y colaborar con los Estados Unidos con el objetivo de esclarecer el proceso. No olvidemos que este señor... No solamente tenía orden de extradición para Estados Unidos, sino que hay siete países más que lo están solicitando precisamente no por hacer obras de caridad. Entonces, acá está, aquí lo que hay es tela para cortar. Y por eso eh, la indisposición de Nicolás Maduro, y yo no solamente diría lo indispuesto que está también diría que le está haciendo así porque esto como dice el dicho va a volar mierda para el zarzo por otra parte juan guaidó junto con la oposición venezolana dijo este martes que el régimen de nicolás maduro está buscando dilatar el comienzo de la investigación formal de la corte penal internacional en su contra por los supuestos delitos de lesa humanidad que se le atribuyen debemos estar alerta junto con la comunidad internacional sobre una, una operación de la dictadura de maduro para dilatar el inicio de una investigación formal por parte del CPI por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra cientos de venezolanos mediante la simulación de una reforma de sistema de justicia", dijo la oposición en un comunicado. Mire lo que tratan de disfrazar acá, tratan de disfrazar un nuevo sistema judicial para sencillamente justificar lo que han hecho. Ahora no podemos seguir hablando de un pasado cuando en este momento no existe un pasado a qué me refiero yo porque se habla de que cometieron crímenes de lesa humanidad pero siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad se hablaba de que violaron los derechos humanos pero siguen violando los derechos humanos se hablaba de que estaban robando al país pero siguen robando al país o sea no podemos hablar de un pasado cuando seguimos haciendo todavía lo mismo y esa es la preocupación en este momento y por eso ellos quieren reformar el sistema de justicia para así demostrar y justificar que lo que estaban haciendo estaba bien. Julio Borges, representante de Guaidó en el exterior, señaló que la maniobra del régimen se debe a los informes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y de la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que subrayaron la inasistencia de un poder judicial independiente capaz de investigar las violaciones contra los ciudadanos. están enmendando leyes desarrollando investigaciones que simulan ser independientes y ha procesado a funcionarios de bajo nivel dentro de la cadena de mando yo digo si esto realmente fuera verdad pues sencillamente rodarían cabezas de la misma cúpula y del mismo círculo de maduro empezando por el mismo maduro porque maduro es cochino por naturaleza entonces aquí de cuál ley se está hablando aquí están acomodando las cosas a favor de ellos y que el pueblo se joda. Ahí les dejo esa perrita Hasta una próxima oportunidad.